Fue artificiales, pues yo espero que sí. No, ¿qué, qué le pasa? ¿Cómo que fue artificiales, abajo? ¿no? convoy perdón mi cliente la juega en la juega y el convoy yo no sé solo venimos con la camioneta de atrás bueno bueno en la juega en la juega por ese lamento no te despedes de mí listo R Doña dice que estamos por ah el por ahí este escuchamos sector, al teniente el... pues pone más fuertes contactos tenemos un hombre abatido Teniente, aquí Dígame. Castro, tenemos un hombre abatido, estamos curándolo, estamos eh, justamente al sur, sí. que la posición Saturno. Uy. Teniente, nos Sigan, sigan, sigan. Ven saltando, eso. Salto, salto área. Posición área. Salto. Posición.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 Médico, parece que Mejía está mal, ¿le puedes atender? Soy, soy ¿Cómo, cómo, cómo? Ese muchacho se ve mal, ¿le puedes atender? Dale, ya, ya me ya. Gracias, gracias Ey, ¿cómo vas? ¿Cómo ok? Bien, bien, bien. Perfecto A ver, me comunico con los demás Tú, Vámonos, ven, no te despedes de mí Tenemos sí, un hombre menos que, que, que, que, que Irse pero estamos okay. bien, estamos ajustados. Vale, bien, no tratan de bien, llegar bien, un poco bien, más de nuestro poco. Vale. Bueno, este qué le pasó? ¡Médico! Aquí ya lo Edico. estoy, ya, ya, lo tengo, ya lo tengo, lo estoy conservando, lo estoy conservando. Dale, dale, Ves estabilizándolo ahí. Edico. Ya lo estabilicé, ya le estoy. Médico intentando... Ya entré un poco de siete, ya entré un poco Listo, ya, déjale el médico eh no, ponte no, no, no, no. a hacer lo sí. tuyo, ¿vale? Listo, Sí, sí. Mi teniente, ya procede a reparar el vehículo. Sí, sí, sí. Listo, listo. De una. No, antes le estoy ayudando a mi sargento. Listo, abuso. El que él le haga el mantenimiento completo, nosotros lo tanqueamos de una vez. ¿vale? Listo, Listo, mi puede. En la zona de fuerza, se grabó, recibe el Tenente Canas. Te copio, siga. Control, de información de la tarjeta Ruiz, se encuentra con usted. 560, está con el equipo de Cano atendiendo un caído cambio. 5-4, cuando pueda que me la reincorpore a la unidad. Estamos en el kiosco grande de Mesa, cerca de Girós. 5-4. ya puedes hacerle mantenimiento a ese vehículo que ya está tanqueado uy creo que eso ya está a tope listo dale me avisas para tanquearlo Yo aquí cierro, notifico. Al parecer, estamos recibiendo contacto desde el eco. Cambio, confirmo desde el norte. ¿no? <risa> La juegan, la juegan, la juegan ¡Uy! ¡Uy gonorrea! ¡Allá, allá, allá! ¡Uy! ¡Yo qué estoy! ¡Pucha! Leco, leco, leco, leco. Limpio, limpio, limpio Siente, caña, ya este vehículo está reparado Ya, ya, listo, voy a tanquear ¿Y con el siguiente? Tauro para toda la malla, confirmada. cuando usted lanzó el equipo, los humos al, vale, bien, no. al norte ¿Cómo? Ay, pues que... ¿Qué víctima o El de adelante, checalo, ¿por vamos a abandonar una zona que está siendo hostigado Pues, ponemos eso una orden, mi teniente, si perdemos los vehículos después de esto Para eso acá está la fuerza pública que está en la estación ¡Pues pucha! es de acá Uy, un caído, un caído, tenemos un caído. Voy por el. el... el a uno Hágale, hágale, hágale. ¿Te saliendo? No, esperamos no de El No, no, caemos, no, caemos. Algún... Ya, caído, ya está. Aquí cierran para toda la malla, tenemos la vía hacia el sur whisky libre. Ah. No, Uy, es un bom, es un bom. Uy. Uy, en la juego esco. ¿Qué es lo que se puede aventar? están disparando? A la, la, de, la <risa> de nosotros está cerca un vehículo, no, edific edificación de dos pisos con tejado rojo. Uno hasta el fondo de mi teniente pero está abierto con una espalda uy no alcanzo a ver uf pucha, casi se lo bajan dios dios dios dios dios dios eh, teniente ¿dónde está Arias? Yo lo vi corriendo no, para acá y ya no lo veo no ni a ah véalo ahí dónde va Se vamos. vamos Uy. Voy, voy, voy. ¿Dónde fue eso? Mira, que... Que se me fue. Se me fue. eso. Se me fue. Se me Se me Se seguro Se me Necesitamos que los del camión empiecen a arrancar, pues. ¡Uy! Necesitado, para toda la malla. Vamos a evacuar todos a los vehículos. Entendió. Recibe. ¡Vámonos! ¡Ey! Los de adelante, ¡Vámonos! Vamos, vamos. puerta. Vamos por, por el puente de nosotros. para toda la malla, procedemos a salir del punto de Saturno. Oh, espera, espera, espera, espera, que no han salido otros carros. Y cisterna para toda la malla, estoy siendo hostigado. Desde el nuevo Whisky. ¿Alguien sabe en dónde está Castellón? Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, a... sí, Está conmigo, cabrón. Solamente estamos dispuestos. Sí, exacto. Vaya, vaya ahí, Ruiz, vaya ahí. Que ahí solamente sí, estamos sí, dispuestos. Sí, tenemos a uno caídos, tenemos a alguien, a un compañero caído. No te puedo ir a adelante. Me he yo. Paso con mi No, yo estoy muy jodido. Desde el sur el whisky no, el whisky nos están dando. Vea, vea. Uy. Gracias por vámonos ¿Listo nos vamos? Bueno, vámonos Arriba, arriba. Arriba, arriba, todo el mundo. Esto es uno. El movimiento. Pues no tenemos poder de fuego. Vale, copiamos. Hasta en la salida del pueblo ya sabes, en los, ya viste los vehículos que toca reparando. Máximo 100 metros, porque son más de cientos metros con la salida del pueblo Oye, eh, coge el vehículo que quedó allá listo, o sea, tanquea ese allá Listo, me entiendo yo tanqueo De esto Deben estar bien, deben estar bien para el Charro ¿no? Listo, Delgado, ya le puedes hacer mantenimiento a este entonces Sí, en eso estoy. Vale. Oye, con este agilicemos, listo. A ver, ver Que nos falta un pueblo, entonces ya casi nos vamos. Listo, listo. Yo se de que o menos, pues ahí no uno, estoy bajo fuego. Continúen, continúen, los verdes, no paren, continúen. Aquí cierra notifico que adentro de la copia, no está disparando Ok, sea, continúe, no parece que no tenemos guarda Hombre, si sea, no, no podemos perder los vehículos? Hasta hay vehículos de la policía, ¿what? ¿Mi teniente me confirma? Sí, pero... Si no está planificado en la agenda, no Ok, sea, continuamos Yo reparo, yo reparo. Benites, guerrilleros justo hacia el norte. Creo que protejan a los ingenieros. ¡Naya! Es ¡Uy! Eh, ¿Dónde está mi teniente? ¿Alguien lo ha visto? No. Mi cata se baja del carro no sabe de dónde cogieron. Salieron dos de allá adelante reparar el vehículo allá ¿Estás bien? <risa> el cliente solicito, me pintaron las ruedas del camión Con el ingeniero la reparo, ya la reparo, yo la reparo Puta <risa> ¿Aliado? ¿Aliado? 5, 4, 3, 2. Puta, esto está plagado. Ustedes estaban acá. Aguante teniente, pero yo estoy muy erizo pegué a este lado y de le doy nada más Puta, ¿qué es eso? ¿Dónde? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Ahí, ahí, ahí, ¿por dónde ibas? Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Yo escucho enemigos ahí Pase el otro lado porque fue goleado Voy atrás suyo con el cano Ágale, ágale, ágale, escucho si balazo Ni siquiera estragamos los sanguínes de esta Uff, pensé que me iba ¿Losco y su unidad? Uy, Riz, pensé que no iba a Escuchado. <risa> <risa> no, escuchaba disparos acá. Teniente <ríe> sí, sí. no, la, la bueno, el tenemos juego, <tose> Listo, sargento, estamos eh, ambos operativos Listo, continuamos ah. Te hijo de puta Hola <risa> Más adelante el otro día. Después no hay salida también. En la juega. Ok. Aquí posee un par para todas las unidades me confirman. Ya puedo avanzar. Gracias, no, Sí, ya podemos avanzar. Vámonos. Vamos, vamos. Va, va. va, va, va. ¡No, no, Oye, el otro vehículo está allá, no ¿Me ahí por favor los servicios ahí de médico? Porque somos como que tirados. ayuda, ayuda, estabiliza, de que necesitamos a alguien. ¿Qué fue eso? Yo me vendo mis que terminan ahí. Sí, no pues usted es el poder aquí en este momento, con es un ametrallador qué les les ayudo? Ah, avisa. No, no, no, no. No, no, hay No, no. ¡Correa a ellos! No veo de dónde. Usted sí, sí, sabía que el cuerpo 79 órganos. Si, sabía. ¿Listo, ya está completo? Puede tener 80. ¿Listo, reparación completa? 81.